Los vídeos de este canal no están guionizados y son espontáneos Si te suscribes que sepas que el siguiente vídeo no va a tener nada que ver con el siguiente. Aquí se hacen vídeos a lo loco, esto lo hago gratis y más beneficios que el aprendizaje, el autoconocimiento y divertirnos. Dicho esto, disfruta del vídeo. Hola, muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, a lo mejor ni siquiera se me escucha porque tengo el río muy cerca y viene con corriente. Y la verdad es que hoy tenía planeado pues hacerme una ruta, una ruta de estas largas, de varias horas alrededor de 8 horas o así de, de caminata lo que pasa es que hoy no hay ni una nube entonces eso significa que el sol pega muy fuerte y la ruta que tenía planeada la verdad es que no se veía que tuviera muchos árboles entonces bueno esa ruta la dejaré un poco más adelante para los días nublados porque que haga un poco de lluvia no es tan malo ¿no? <risa> porque bueno te mojas pero pero no sufres este calor tan infernal que hay Así que bueno, me he venido un poquito al río, montaré el Slackline. El río además lleva ahora mucha agua, luego más avanzados en el verano eh, dejará de tener tanta agua ¿no? y diríamos que habrá una sequía importante o algo parecido. Pero ahora mismo la verdad es que el río lleva bastante agua y es una delicia que se dice. Ahora os enseñaré cómo, cómo va el río, está, está bastante guay. Y bueno, os dejo disfrutar de, del río como voy a hacer yo Bueno, pues nada, me he montado aquí el slackline, ¿vale? De árbol en árbol Y si me caigo, pues me caigo al agua que tiene que estar bastante fresquita porque, bueno, hace un rato hacía sol pero de repente se han venido las nubes que la verdad es que no sé de dónde han salido las nubes porque antes no había ni una sola nube Así que bueno, vamos a probar a ver qué, qué tal sale la cosa. Bueno, pues esto este es el reto. Hay que andar por aquí, con cuidado de no darse con esta roca que está aquí al lado y pasar de un lado para otro. Pues vamos a intentarlo. ¡Uf! ¡Uf! Qué mala idea, tío, qué mala idea. ¡Ay, ¡Ah, qué miedo! Muló más en mi cabeza. ¡Qué miedo! ¡Ay, que ¡Ay, que me ¡Es <risa> que ah, no Es que no puedo, ¿por qué? Ah. esto es mental Esto es mental esto es mental. Ah. ¡Ay, que miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Que me caigo! El problema que hay aquí es más mental que otra cosa porque el otro día, bueno, eh, puse el slackline entre dos árboles y estaba yendo de un lado para otro sin ningún problema pero aquí teniendo el agua y esta roca aquí al lado, la verdad es que es bastante psicológico cuando llegas a cierto punto dices es que me voy a caer a la izquierda o me voy a caer a la derecha y me voy a caer al agua, me voy a caer a la piedra, entonces como que pierdes la confianza y lo que prefieres es saltar a la arena, y si no hubiera arena, y todo esto fuera un río pues sería más fácil porque al fin y al cabo no te puedes sujetar a nada y no puedes saltar a ningún sitio, pero como, como no hay río sino que hay arena pues mi instinto me dice que salte a la arena, en vez de aguantar el tipo y, y, y coger el equilibrio, pero bueno el objetivo es llegar a este lado. Al final me he puesto zapatillas eh, porque la verdad es que a la, al otro lado del slackline tengo alguna, alguna roca y digo, si me caigo es que me voy a hacer polvo los pies no tiene por qué, ¿vale? porque hay bastante agua pero psicológicamente da bastante miedo y el tema del Slack Line, una vez que controlas el equilibrio lo demás es psicológico es concentrarte en el equilibrio y no perder la concentración en ningún momento lo que pasa es que teniendo el agua alrededor y esta roca aquí al lado Pues el factor psicológico lo que hace es que pierdas la concentración y que al final te caigas Así que nada, es interesante Bueno, os enseño aquí cómo está montada la cosa porque creo que no os lo he enseñado ¡Ah! ¡Qué tensión, qué tensión, qué tensión, qué tensión, qué tensión! Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Eso ahora ya me lo creo. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Seguro que el que era astronauta estaba haciendo Slackline o algo parecido, porque vamos, los pequeños pasos de aquí son muy grandes, son demasiado grandes. ¡Uh! Oh, ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Está muy frío! Se ha asustado hasta un caballo que por ahí Yo lo doy por bueno, ¿eh? Yo lo doy por bueno Yo lo doy por bueno Uh, y ahora para allá. Es que en verdad está al lado, son cuatro pasos de nada Si en realidad el árbol estuviera más lejos, bueno, pero es que Son cuatro pasos, pero son cuatro pasos de la muerte A que se rompe la rama y me caigo al agua uh, ¡Fresquito! ¡Qué!